este contrato de, de arras es hasta, hasta el 10 de julio, entonces estamos hoy a 9, tenemos un mes para hacer todo, para, para contratar la hipoteca, para todo, así que todo con muchas prisas, a ver lo bueno de eso es que la casa pues ya la tendré dentro de nada, la verdad es que el proceso está siendo muy rápido, pero como es muy rápido también son muchas cosas que asimilar en muy poco tiempo, así que bueno ya veremos a ver qué tal se da todo esto yo estoy asustado, la verdad, sobre todo porque, porque es dinero hay vinculaciones, ¿no? que es el tema de seguros y tal y al final, pues piensas que, que, bueno, que te están engañando y que vas a pagar más de, de lo que creías al principio pero bueno, eso pasa siempre, así que sobre todo si hay bancos por medio, pues es lo que tiene pues nada, no voy a hacer más porque la verdad es que tengo la mente bastante cansada y, y lo que quiero es descansar, así que nada, lo dejo aquí. Venga, hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.